Amigos, bienvenidos a la simulación de Canal 49. Eh, híjole, estaba pensando en varios, varios juegos, pero la verdad es que, ante el notición del día de ayer, pues no se me ocurrió más que jugar contra los delfines, ¿no? Este, híjole, creo que, que es justo innecesario jugar contra el Miami después de este. Movimiento tan tan tan sorpresivo para muchos y, y del que vamos a, a ahondar y a profundizar el día lunes en el podcast no se lo vayan a perder porque si sí nos vamos a meter de lleno con este tema que cambia todo pero bueno empiezan las acciones vamos a intentar chamaquear a los delfines así como <ríe> creo que lo hicimos bueno no la verdad es que sí fueron con, con bastante sí les dimos mucho por ese trade pero bueno ya ya no voy a adelantar más vamos a vamos a vamos a las acciones Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar desde la yarda 29. Buen regreso de Jaquín Grant de los Delfines. Viene aquí primera oportunidad con, con Miles Gaskins y nos sacó mucho. Me parece que fue un par de yardas. Segunda y 8 por avanzar. Formación abierta, todo a Tango tan Bailó en los controles. Viene el pase rápidamente ahí con Helsinki. Helsinki. Y es un fútbol, fútbol, fútbol, fútbol. Primer, par, primer balón partido perdido, perdón, ahí está Uy, hubo un castigo, pero es con calling de la ofensiva, rechazado Primera oportunidad de yardas para avanzar, después de fútbol recuperado por Armset. Un solo hombre atrás de Jimmy Garoppolo, se mueve Jordan Reed del lado izquierdo Los delfines con formación de, de cover 1 Regresa Reed al lado derecho, Garoppolo dando indicaciones se echa para atrás, va a buscar la zona profunda con Vivo Samuel y el pase. Oh. Shaving Howard, uno de los el mejor esquinero del 2020. Definiendo el pase. Segunda y es para avanzar, hace el engaño. Viene el pase rápidamente. Ahí con quién con Divo Samuel. Bien. Bien. Cruzando ya medio campo. Que casi por ahí quedó el balón. Ya estamos en la 26 de los delfines. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Doble ala cerrada. Viene. Viene aquí. Monster, Monster. Intenta, intenta. Oh, la semana pasada les dio un juegazo. Monster. Esta vez me detuvieron y según yo juegan muy bien contra la co co corrida los delfines y ahí está. Vean demostrándolo, deteniendo ahora a Aaron McKinnon, se me complica el drive, tercera y cinco. Bueno, no se me complica, pero es tercera y cinco por avanzar, viene Garoppolo rápidamente el pase con George Kiro. George Kiro ya cruzó el primer 10 y estamos dentro de la zona roja, ya estamos en la yarda 12 de los delfines. Tres hombres del lado derecho, un solo hombre al lado de Jimmy Garoppolo. Bien, Garoppolo, se echa para atrás, va, sale corriendo, sale por piernas, de receptor, Me receptor, viene corriendo, corriendo, no, no, no, se va a salir digo, uy, le pegaron, le pegaron, eso era castigo, le pegaron afuera Ok, segunda y dos, segunda y dos por avanzar Viene Jimmy, se echa para atrás, venían las cargas y ahí está el pase, touchdown Touchdown con George Kittle, touchdown 49ers Ahí está a las espaldas del esquinero que fue con el escape Vean, y se llevó uno contra uno linebacker Touchdown de George Kittle Los primeros seis puntos para San Francisco Después de esa pérdida de balón de los delfines De Hesinki. Hesinki. ¿Es Hesinki. Jesiki Jesiki el ala cerrada de los delfines Y la patada viene Jaquín Grant Me parece que se la va a regresar Bueno, me parece la regresa, sale a la 20, a la 25 Hasta ahí nada más Buena patada de Wichinowski. Y viene el segundo drive de los delfines. El primero no, no, no arrancó muy bien. Este segundo vamos a ver qué tal. Se la entrega aquí a... Es Brida Viejo conocido de los Niners. Hasta la yarda 42. La escapada de Matt Brida Otro hombre de cristal. Lo vean, ahí está. primero primer 10 de los delfines. Ya están en la 42 de su propio territorio. Eh, un solo hombre atrás de Don Beloy. Se la entrega a Skatkins. Skatkins. Y es detenido ahí por... Devon Kinlow y Solomon Thomas. Me parece Solomon Thomas y Drew Greenlow. Por ahí fue. Tercera y 5 Tercera y cinco tercer y cinco por avanzar. Importante intentar detener aquí. Tango velo. A... Rápidamente. Hisiki. Hisiki. Y, y logra el primero y diez. Primero y diez por avanzar. Ya están en nuestro territorio. en La yarda 44. Lo amenazamos la con ver? las cargas. Vienen las cargas. Pero rápidamente se deshace el balón otra vez con Hisiki. Está usando de Hisiki. Y vamos a tener que empezarlo a marcar mejor al tal Hisiki Porque nos está haciendo su caballito de batalla Segunda y dos por avanzar Segunda y dos por avanzar 40 segundos en el primer cuarto Se la entregan aquí a Matt Bridges. Matt Se estira pero creo que no llegó Me parece que no llegó, no llegó Tercera y pulgadas, tercera y pulgadas señores Esta es importante de tener Importante de tener, se la entregan a... Ah, Nos fue el engaño, fue el engaño con que sigue viene el pase Ay, ¿qué fue? Ay, incompleto, parecía interferencia, bien cuarta y pulgada Se la van a jugar, así que vamos con todo Vamos con todo con la D. Vamos con todo con la D. Ahí está. ¡Ay, no puede ser! ¡Entró! Quien lo se siguió de filo, ahí lo había entrado fácil. Ay, con esta jugada se acaba el primer cuarto. San Francisco todavía estamos arriba. 7 a 0 sobre los delfines de Miami. Eh, viene el segundo cuarto. Vamos, los delfines se están moviendo muy bien. Vamos a ver si. Vamos a ver qué tanto nos logran hacer en este drive. 10 yardas por avanzar. Tongo bailo se hincha para atrás. Otros, hisiki, Hisiki. El caballo de batalla de, de estos delfines en este partido. Segunda y tres por avanzar. No, tercera y tres. O segunda y tres. No alcanzo a ver. Bueno, sí. Es. Faltan tres yardas. No, sí, segunda y tres, perdón. Segunda y tres. Viene Tongo Bailoa, Hoy rápidamente el pase rápidamente con Grant. están atacando las zonas cortas. Pero ahí estuvo Kegan Williams. Que se quedó en San Francisco. Sí, señores. Kegon Williams tenemos. Tenemos defensivo Nickel, viene formación y se la entrega aquí a Gaskins. ¡Oh, ¡No puede ser solito! ¡Solito por el corazón de la defensa se fue! Difícilmente, no sé si lo han notado señores, pero difícilmente me, me, me anotan por tierra. Y vean aquí a los delfines. A los delfines por el centro señores, por el centro se me pelaron. Vean a nadie. Vean los bloqueos ahí, ¡pum! Anularon ahí, creo que fue a Jacuisky Tart y Touchdowns de Miles Gaskins. Tango Bailó festejando, ya nos empataron, bueno vamos a ver el extra, el extra es bueno, nos empatan los delfines de Miami señores Y viene el segundo drive de los Niners, se movió bien esta ofensiva de los Dolphins, viene Richie James a la 10, a la 20, rompe un tacleo bien a la 24 me parece, 23 Desde la 23 el segundo drive de los 49ers, vamos a intentar sacar puntos, Jordan Reed se mueve de lado izquierdo. formación I, doble a la cerrada se la entregan aquí a Coleman, rompe tacleo, acelera, acelera, se está escapando, bien, bien, no, Hoy no tiene la aceleración de Monster, pero bueno, sacó bastantes yardas ya estamos en la 41, primero y 10 por avanzar, tres hombres del lado derecho, Garó por los echa para chaparros y le pegaban, le pegaban, y, y el paso completo, bien, que pase, vean, y no lo taclearon, pitó el árbitro pero no lo taclearon a George Kittle, bien, excelente, 26 yardas en la recepción, Mientras que le pegaban a Garopolo y el atrapadón y la resistencia de de ven a Monster peleando. Bien, ya estamos en la llave 25 de los... Del 26, perdón, 28, perdón, de los delfines. Viene Garopolo, no encuentra, no encuentra, sale por piernas. Corre, corre y se sale. Otra vez a romper la rodilla Garopolo. Otra no, vez a romper la rodilla. Estoy tratando de, de... O sea, con lo que pasó, estoy... esto ya está cantado, ¿no? Huele y apesta, a coreback. Así que vamos a intentar jugar como si Garoppolo no quisiera perder la chamba o como si ya fuera otro coreback. Vamos a ponerle el balón en las manos a los receptores. Touchdown. Touchdown. Trent Taylor. Pase de Jimmy Garoppolo. Segunda anotación por aire de Jimmy G. Ahí está el touchdown de los 49ers. Vean, uno contra uno. Sabía que estaba el duelo individual. Bien, vean ahí. Vean ahí, oh bien, buen, buen salto ahí de Trent Taylor, touchdown 49ers, recuperamos nuevamente la ventaja, 13 a 7, vamos a ver el extra de Robbie Gold, si sí, es bueno, y sí señores es bueno, San Francisco arriba 14 a 7, después de esa reacción de los delfines queda un poco, bueno quedan casi 3 minutos y Grant se va a hincar, desde la yarda 25 saldrá el drive de los delfines, eh, con un solo hombre atrás todo Bailoa, viene el paso nuevamente la plata con Jesiki lo tengo que cubrir mejor, lo tengo que cazar con él está yendo segundo y tres por avanzar, se la entrega Gaskins Gaskins oh, Gaskins, ¿qué hizo? Qué bueno que hizo ese corte se ha ido por la banda y se me pela. Pausa de los dos minutos, señores. Los delfines me perdonaron aquí la vida. Dos minutos todo en el rock en la 41 del propio territorio. Viene Tongo Beloa, se le entrega a Grant, Grant ya está casi en el medio campo en la 47 segunda y cuatro Hace el engaño a Maga Tongo y es interceptado, interceptado bien, bien, bien. Buscaba a la a la cerrada y es Jimmy Ward, Jimmy Ward. Ah ¡Oh, bien ahí está. Intercepción, señores. Oh, intercepción, segundo balón robado de los Niners El primero fue un fumble. esta es una intercepción Buscaba aquí a su, al otro ala cerrada No, es a, a una ala cerrada, ahí está Se engolosinaron con el ala cerrada Lo sabía Y en cobertura de níquel Interceptado viene Jimmy Garoppolo Todavía vamos a tener la oportunidad de sacar más puntos ¿Y qué creen que vamos a recibir en la segunda mitad, señores? Así que podemos sacar mucha ventaja todavía Primera oportunidad, 10 yardas para avanzar, hace el engaño con McKinnon. Garó por todo el tiempo del mundo y encuentra ahí a Trent Taylor en un pase rápido. Avanzó 4 yardas, segunda y 6 por avanzar. Viene Garoppolo, se echa para atrás. Viene el pase aquí con Kendrick Bourne. Bien. El giro bien, se lo quitó Touchdown. Touchdown 49ers, Touchdown Kendrick Bourne, que ya se fue a los Patriotas. Nos regala otra anotación. 20 a 7, tercer touchdown por aire de Jimmy Garoppolo en la tarde. Vean ahí, no llegó. No llegó, que fue Jones? Rashad Jones, creo, no fue. Vean aquí la toma 3.60. Y no llegó, señores, Kendrick Bourne. Luego solamente le hizo ahí la faena al back defensivo de los delfines. Y touchdown de los 49ers. 20 a 7. Y el extra de Robbie Gold nos pone 21. Ahí está, 21 a 7, San Francisco arriba de los delfines con un minuto. Todavía tienen sus tres tiempos fuera los delfines, pero San Francisco va a recibir. Supongamos que aquí los delfines nos sacan puntos, vamos a recibir. Vean los números de Tango a 7 de 9, 56 yardas, una intercepción, cero touchdowns. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar de los delfines, 1 minuto 05 en la yarda 25. Formación abierta, viene aquí de... ¡Pero fútbol, fútbol, fútbol! fútbol ¡Ay, la recuperaron los delfines! ¡No puede ser! Y tienen tiempo fuera. ¡Ay, tantito más y era mío el balón! 21 21-7! Primera oportunidad. Segunda y 20, señores. Segunda y 20. Esto huele a que otra vez vamos a tener el balón. Viene aquí y pase rápidamente con Siki. Siki avanzó bastantes yardas. Tercera y seis por avanzar. 3-6 vamos a ver formación Bunch viene Tongo Bailoa Tongo Bailoa en todo el tiempo del mundo viene el pase rápidamente aquí con quién fue con Gatskins o Brida Brida no llegaron y hay que pedir tiempo fuera señores porque van a tener que despejar y vamos a tener todavía el balón con unos treinta y tantos segundos viene aquí el despeje atrás está Trent Taylor Trent Taylor desde la yarda 8 va a regresar el balón a la yarda 20 a la 21 desde la yarda 21 con 37 segundos señores, todavía podemos sorprender a los delfines vamos a intentarlo viene aquí Jimmy Garoppolo dando las indicaciones vamos a cambiar la jugada No vamos a. Ah, ya vi, ya vi. se bajaron los safety's podemos buscar un duelo individual ahí ahí está Mustard vamos a intentar ahí confundir al safety Viene Garoppolo, Garopolo se la tira Debo Samuel, Divo Samuel de oh, Se va, se va señores, se va, se va, se va a la 20, se fue, se fue, rompió todos los tacleos. <tose> touchdown, Divo Samuel, touchdown 49ers. Sí, señores, vean qué jugadón yo no pensé sacar tanto, vean ahí el pase ahí al centro, se le colgó uno le pegó al otro vean, se le, se le colgó Xavier Sh Howard, se le colgó uno, se le quitó al otro, se le dio un giro y se peló hasta la anotación, Divo Samuel Touchdown San Francisco cuarto pase de anotación de Jimmy Garoppolo y nos vamos con un hermoso 28 a 7 28 a 7 sobre los delfines de Miami con 26 segundos no vamos a dejar que intenten nada Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Seguramente buscará a Heziki, pero estoy preparado Mira, Tengo bailo, tengo bailo Va a correr, viene Bosa viene Bosa Que él se pase ya, fue, sí, ya fue adelantado super adelantado, señores Le venía a Bosa y le sacó Y luego ya no su poca hacer y ahí está el castigo Segunda y 14, segunda y 14 Por avanzar Segunda y 14, se la entregan aquí a Gaskins Gaskins, Gaskins y casi llega. Pide el tiempo fuera. Su sí, último tiempo fuera, me parece. Sí, tercera y una por avanzar de los delfines. Van a intentar todavía algo. Viene Tango Bailoa, viene aquí con Bosa Y ¡Ahí está! ¡Bien! Otra intercepción, interceptado. Kevin Williams. Kevin Williams. Escaban a Jaquín Brand. Ahí está Kevin Williams. ¡Excelente, señores! Otro balón robado. Actúa Tango Bailoa. No se la esperaba. Ahí estaba mi. Mi Nickelback El mejor de la liga y se quedó en San Francisco Y desde ahí todavía Podemos intentar algo señores 10 segundos, tenemos dos tiempos fuera todavía Viene aquí Jimmy Viene el pase pantalla con Monster Monster, viene el bloqueo Tommy, se está escapando Se va hasta la yarda, 25 con 3 segundos Se sale del campo, no fue necesario Que más tiempos fuera, vamos a buscar 3 puntos más Ya no da para más, vamos por el gol de campo Viene aquí Robin Gold, vamos a ajustar una visión, ahí está y ahí está y, y hoy, hoy. Oh, no, no, sí. Uy, se cargó mucho a la derecha pero fue bueno señores y con esto acaba la primera mitad San Francisco arriba 31 a 7 al medio tiempo, Brian Flores sabe que no está haciendo absolutamente nada con Tengo Bailoa y tal vez está arrepintiendo de haber canjeado ese tercer pick, porque Tengo Bailoa no está resultando y nosotros tenemos aquí con el número 10 no sé si va a ser Zach Wilson, no sé si va a ser Trey Lance, Justin Fields o tal vez Trevor Lawrence. No lo sabemos. Las posibilidades, señores, se abren ya. Vamos a platicar el lunes. Va a estar bien bueno el podcast. No se lo vayan a perder. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Desde la yarda 29 iniciará el primer drive de la segunda mitad para los 49ers. Formación y Vamos eh, haciendo algunos ajustes el ala cerrada del lado derecho, el del lado derecho, se entrega la Monster, Monster ahí choca con, con, con Tomlinson, pero bien, bien sacó 16 yardas, algo así me parece, bien, bien por Graham Monster, la base del ataque en este juego está haciendo el ataque aéreo ahora no está haciendo el pase, ven aquí formación eh, con ala cerrada, viene el, hoy oh, le pegaron, le pegaron, le pegaron y salió desviado, segunda oportunidad de 10 yardas por avanzar, tres hombres del lado derecho, George la alineado como receptor Se la entregan aquí a Duda y nada Dudó y solamente ganó una yarda Tercera y nueve, se complica el drive Pero vamos a intentar aquí, ya vi más o menos que Vamos a intentar que cruce por ahí Vamos a cruzarlo Así bien Y aquí uno contra uno Bien, bien máquina bien McKinnon Quemó al linebacker Quemó al linebacker Primero y 10, había que por velocidad. Primero y 10 por avanzar, se la entregan aquí a Monster. Monster, Monster, de ah, ningún no, lado. Yeah. No me están dejando correr los Dolphins. Segunda y 12 por avanzar. Y por se echa para atrás. Se echa para atrás. Tenía ahí el receptor. Tenía Kira. no sé por qué se la tira a Trent Taylor. Pero bueno, tercera y once por avanzar Se complica ese drive Vamos a intentar sorprenderlos Bien, ahí está pensaba que iba a ser pantalla Y ahí estuvo George Kittle Primero y diez por avanzar en la yarda 26 Se la entrega a McKinnon, McKinnon oh, Y, y ahí un face mask Hay un face mask Estoy seguro que es un face mask Fault personal Face mask, señores Lo aceptamos y Estamos ya en la yarda 9 de los delfines Vamos a ampliar esta ventaja, señores Señoras y señores Viene Galópolis, el engaño, le van a llegar, le van a llegar, bien el pase aquí. ¡Oh, qué atrapadota! ¡Qué atrapadón de George Kittle encima de los defensivos a una manopla, señores! Como de béisbol, así como en el jardín izquierdo, antes de que se vaya home run. Vean cómo la bajó Kittle, vean. Vean qué atrapadón. A una mano, vean, entre, entre dos backs defensivos, Rashad Jones. Touchdown, George Kittle touchdown, touchdown, el touchdown del partido, qué atrapada de George Kittle Y San Francisco ya está borrando completamente a los delfines, 31 puntos de ventaja, 38 a 7, con dos minutos y medio en el tercer cuarto los delfines ya no creo que regresen, nos los estamos chamaqueando literal, chamaqueándonos a los delfines. Primera oportunidad de yardas para avanzar y un poquito de revancha de lo que nos hicieron en la temporada regular que que aplastados nos metieron. Aquí el pase rápido con Matt Brida les da 5 yardes, tercera y cinco, tercera y 5 se le, ah, no sé si se le entregan a, a gatskins No era segunda y cinco, es tercera y cuatro, señores tercera y 4 Esto es importante detener a los a los a los dos. Y viene el pase rápidamente, ay. ay. ¿Qué hizo Sherman? Quise ir por la intercepción y se me peló Williams. Ay, güey, The Red. Vean, la, vamos a ver la repetición porque... Ay, oh, Sherman iba por otro balón robado y se le fue en banda. Ay, oh, qué horrible recepción. Qué horrible pase. Bueno, para nuestra defensiva, vean, ahí quise ir por el balón con Sherman y se fue. Se fue en banda Yacquist quitar quedó bloqueado Y tuvo que llevar Jimmy Ward y Jason Burrett Para detenerlos 38 a 7 38 a 7 Viene la maga bien ¿A dónde? ¿A dónde? Drew Greenlow Deteniendo aquí a Miles Gaskins Segunda y 13 Perdieron 3 yardas Segunda y 13 por avanzar Vienen nuevamente ¿A dónde señores? Ahora se la entregaban a Matt Breida. Otra vez a Gaskins Ahí está Dee que Creo que ahí va a estar Ebu Cam Vean ¿Quién era? ¿Quién era? Malgrid a dónde, señores, y perdió yardas también. Perdió yardas, va a ser tercera y 15 o tercera y 16. Tercera y 17, señores. Tercera y 17, creo que ya sé a quién van a buscar. Vamos a ver si se la leemos. Tengo el presentimiento de que van a buscar a Hiziki, ¿no? Porque ha sido su caballito de batalla, así que vamos a ponerle cobertura personal a... Sí, que a su a cerrada ¿Dónde está? Ok Tercera y 17 señores Tengo bailoa todo el tiempo del mundo Sale corriendo, sale corriendo, sale corriendo Sale corriendo, sale corriendo, sale corriendo Hizo un corte, uy Dios mío Ay, casi guarda y cuatro Se la van a jugar nuevamente Creo que es con que sí, que no Se lo estoy cubriendo bien, se lo estoy cubriendo bien Y no ha podido lanzar Guarda y cuatro, se la juegan los delfines Sí, pues ya no hay de otra en el cuarto, cuarto, viene ahí está, sí ¡Bien, bien! Drake Lillow interceptado a la 30 A la 40, corre, corre al medio campo A la 30, viendo oh, a la 45 del lado de los delfines Drake Lillow Otro balón robado el cuarto de la tarde Señores, para los Niners Y Jimmy Garoppolo, vean sus números 13 de 15, 254 yardas de A5 Touchdowns Ando inspirado, ando motivado porque creo que El coreback va a cambiar Híjole, se le viene un futuro muy brillante a los Niners. Vamos a platicar de eso el lunes. No se pierdan el podcast, señores, de verdad. Primera oportunidad de Jarras para avanzar. Ya se acabó la historia de la novela de Deshaun Watson y de todos los corebacks que querían poner en San Francisco. Pero, híjole, sí va a haber nuevo coreback en San Francisco. No sé si titular, pero va a haber nueva cara en San Francisco. Viene caro por aquí. Uy, lo capturan atrás. Y esto es lo que vamos a tratar de evitar ya con... El, el huesos rotos, el, el, el desguesado Garópolo con el nuevo Korebak, que llegue porque les repito, huele a que ese, ese tercer pick, creo que todos ya lo sabemos, tercera, segunda y 16 por avanzar, viene Garopolo aquí moviendo algunas, algunas piezas, tres hombres ahora del lado derecho, un solo hombre a su lado, Garópolo se echa para atrás, busca en el centro rápidamente a Divo Samuel, y muy bien, ganó a unas Siete yarditas, tercera y nueve por avanzar Garopolo se echa para atrás Viene aquí el pase rápidamente con Kalyus Kaljuschek, otro, mi favorito Ustedes saben que es mi consen, se quedó Primero y 10 por avanzar señores En la yarda 32 de los delfines Viene Monster, Monster, viene uno contra uno Bien, dejó pase pasmado al Ceti Pero lo taclearon, qué corte señores Primero y 10 en la yarda 15. Primero y 10 por avanzar Viene aquí el pase pantalla rápidamente Con dragon Monster, oh, falló el bloqueo Faltó el bloqueo de Richburg pero bien por Mustard, Mustard ya está en la yarda 7 Segunda y dos por avanzar, todavía podemos lograr el primer gol Hace el engaño, uy le pegó, le llegaron, era el pase pantalla rápidamente con Quiere Le llegaron a garópolo se complica, tercera y 10 por avanzar Tenemos que buscar aquí, yo creo que los disparos, vienen los disparos rápidamente Uy no, me agarraron, a uy, me están agarrando bien Ahí en el pase pantalla McKinnon Pausa de los dos minutos, señores. Esto ya nada más es para dejar más claro el dominio de los Niners. Cuarta y 14 no las vamos a jugar. Podríamos ir por tres, pero yo quiero... Yo quiero... Ahí está. Ahí está. Ahí está. Divo Samuel, señores, en la yarda dos, Primero y gol. Primero y gol. ¿Cómo no? ¿Cómo no, señores? Primero igual van a pensar que voy a correr, no, no, se quedaron, se quedaron, pero bien, ahí está, pa' solito, solito, solamente me tuvo que hacer un poquito al lado y ahí estuvo George Kittle, su segundo touchdown de la tarde, seis pases de anotación para Jimmy Garoppolo, que ya tiene casi 300 yardas por aire. Vean ahí está, Seis pases, exhibición magistral de Jimmy Garoppolo con esta ofensiva de los Niners, imagínense lo que puede hacer un coreback joven, talentoso, rápido, explosivo y con un cañón en el, en el brazo, estos señores pinta muy bien para los Niners, 45 a 7 señores, 45 a 7 la paliza a los delfines. Arrasándolos, chamaqueándolos A la yarda 20 Hasta la yarda 19 Desde ahí va a salir lo que yo creo que es el último drive Para los delfines 45 a 7, esto ya está más que Más que finiquitado Ahí el tacleo de Fred Warner Fred Warner que es otro tema señores Vamos a ver si le dan el contrato Se lo tienen que dar, se lo tienen que dar Y aquí nuevamente el pase a la zona de Sherman Es completo Viene primero y 10 por avanzar. San jugando en serie 47 segundos. Y ahí está, Bosa. Bosa, su primera captura. Tenía que llegar Nick Bosa. Y piden tiempo los delfines. No pedimos tiempo nosotros. Todavía queremos tener el balón. A ver si todavía lo podemos tener. 41 segundos, segunda y 17 por avanzar. Segunda y 17. Tua Tango Viene el pase rápidamente cruzado con Madrid. Matt Madrid Matt hace un corte, pero hasta ahí llegó vamos a pedir otro tiempo fuera vamos a ver si todavía podemos tener el balón viene una tercera importante para los delfines tercera y 8 por avanzar con 33 segundos viene se bailó bien el pase aquí al centro ¡Uy! ¡Oh! es completo otra vez ese tenía que haber sido completo con williams y ya yo creo que estas son de las últimas jugadas ya no es mi intención para el reloj creo que esto ya va a llegar al final será la última jugada de los delfines 5 segundos, viene el pase rápidamente ahí con el Mante Parker. Y con esto, señoras y señores, se acabó. Chad Jones muy enojado, regañando a todos. ¿Qué, qué exhibición. Brian Flores frustrado, enojado. Y aquí está el resultado, señores. 45 a 7, San Francisco chamaqueando a los delfines. Esperemos que este, este, estos trades hayan sido algo así. Este, este juego lo hice como en agradecimiento a los delfines porque con ese tercer pick estamos Podría estar cambiando completamente la cara de esta franquicia. Este, este lo hago eh, por eso, nada más, por, por agradecerle a los delfines. Qué manera de agradecerle aplastándolos, ¿no? Pero bueno, aparecieron en Canal 49, señores. Nuevamente a los delfines, que es el primer equipo, creo que repito. No, ya repetí a los jefes y a los bucaneros, pero bueno, por condiciones de, de playoffs. Señores, nos vemos el lunes. No se pierdan el podcast, va a estar buenísimo. ¡Ay! Pinta una gran temporada, señores. ¡Go Niners!